Bueno, yo estaba sentado ahí afuera y de repente llegó la policía, hice el multiroteo. Yo cuando escuché el primer disparo, corrí. Entonces me agarró uno de frente y me disparó. ¿Quién disparó en ese momento? No sé, porque fue adentro. ¿Tú y estabas afuera? Afuera. ¿Cuántos disparos has visto? Cuatro. Había muchos agentes policiales en ese momento ahí. Habían como seis, seis, seis o cuatro. ¿Alrededor de qué hora ocurrió eso? De las 2 de la mañana por ahí. Dos de la mañana. Nosotros sí. vamos a hacer los procedimientos a ese paciente. Pero ¿cómo ocurrió todo lo sí. que tú recuerdas? ¿Hubo algún tipo de discusión? De... No, yo solamente vi que las autoridades llegaban con sus armas entran para adentro, sobaron. Y ahí empezó el tiroteo. no sentiste No, porque yo me mandé, entonces ahí me dispararon. Y yo me caí y me monté en la, en la ambulancia. Guaragua.